Señores, dos puntos muy importantes que quisiera tratar con ustedes. Precisamente en el día de hoy, el Ministro de Turismo David Collado estuvo haciendo una presentación como de costumbre los resultados del mes de junio. Precisamente el Ministro de Turismo reportó hoy la llegada de 644.861 extranjeros en el pasado mes para lograr el mejor junio de la historia de la República Dominicana. Al presentar las estadísticas del comportamiento de la industria del turismo en República Dominicana, el ministro del turismo, David Collado, también reveló que la cifra de 644.861 visitantes en junio representa una llegada con un crecimiento de un 9.9% más que la que se registró en el mismo periodo del año 2018 y un 9.8% más superior a la del 2019. Señores, miren, el ministro de Turismo se comprometió al inicio de su gestión de que cada mes presentaría los números de la llegada de turistas a República Dominicana y ha cumplido con esto. Ya a seis meses del inicio de este año se mantiene ese crecimiento constante en cuanto a la llegada de turistas a República Dominicana. Creo que estos números es necesario compartirlo. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenemos nosotros que aprender. sin hacer una tarea como es el turismo en República Dominicana y yo siempre menciono, señores, para mí esta fórmula Alianza Público-Privada este gabinete de turismo que encabeza el presidente Luis Abinader y que coordina el ministro de Turismo David Collado en compañía de todos los sectores que componen el turismo en República Dominicana público y privado, todos los actores me gustaría compartir con ustedes esa presentación que hacía en el día de hoy el Ministro de Turismo, David Collado. Vamos a escucharla, por favor. La historia del turismo de la República Dominicana. 644.861 residentes, no residentes llegaron a la República Dominicana.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 se van a sobrepasar los 7 millones de extranjeros en nuestro país. Sí. Señores, ¿escucharon ustedes esa presentación? Algo que yo quiero compartir con todos ustedes. El ministro garantizó, señores, que en los meses por venir el turismo seguirá alcanzando números. Miren, Azules, y pronosticó que este año cerrarán, como lo dijo al principio de su gestión, con más de 7 millones de turistas en República Dominicana, señores. Una cifra histórica en la llegada de turistas a la República Dominicana. Esperemos nosotros que, como ha dicho el ministro, al ritmo que lleva el turismo en República Dominicana, señores, miren, es indetenible poder alcanzar esos 7 millones de turistas. Qué bueno, y es reiterar ese trabajo en conjunto. Esa unión que existe entre el sector público y privado, y ese gabinete que como he dicho que preside el presidente Luis Abinader y coordina el ministro David Collado cada mes muestra los resultados que yo creo que para los dominicanos esto debe ser de mucha alegría. Y lo que esto aporta señores, estamos hablando que en estos seis meses más de 4 mil millones han sido aportados en estos primeros seis meses del año por el turismo a República Dominicana. ¿Qué significa esto? Avance y desarrollo para todo nuestro turismo. Enhorabuena estos importantes resultados, claro que sí.